La Fundación CEPAIM cumple 25 años. El equipo de Guadalajara Media, Molina Dragón, ha querido conocer cuáles son sus actividades a través de sus empleadas. Hoy es la jornada de puertas abiertas en todos los centros de CEPAIM por el 25 aniversario. Durante todo el año va a haber actividades en todos los centros de CEPAIM y bueno, desde Molina hemos hecho este mapa ...para que se vea, sobre todo la gente de Molina... ...sepa que no solo tenemos centro aquí... ...sino en, en varios centros en España, incluso en Senegal. Son unas jornadas de, de puertas abiertas... ...que celebramos hoy en, en Fundación CEPAIN... ...a nivel nacional... ...pero nosotras decimos que las, las puertas abiertas... ...siempre las tenemos aquí... ...además al vivir en el medio rural... ...pues es un centro pequeñito... ...y, y da pie a tener esa cercanía... ¿no? Con, ...con los vecinos y con las vecinas". Entre todos los proyectos que lleva CEPAIN en marcha, uno de los últimos que se va a poner en, en funcionamiento para el mes de julio es un espacio de trabajo compartido que se llama La Nevera y, y el lema del espacio es que sea un espacio donde se mantengan frescas las ideas. Eh, es un espacio dirigido a emprendedores y todas aquellas personas que tengan un proyecto o una idea de negocio en marcha y la, la iniciativa creemos que va a ser muy positiva para, para una zona como esta, donde hay tantas dificultades muchas veces para emprender, con precios muy elevados en los locales y en los alquileres, y sobre todo para que sea un experimento para aquellas empresas que estén empezando, que puedan poner en funcionamiento su idea. Uno de los proyectos que lleva CEPAIN en Molina de Aragón, este pueblo tan maravilloso, es el Centro de la Mujer. El Centro de la Mujer tiene sus puertas abiertas a todas las mujeres, que quieran acercarse, contamos con un área jurídica y una psicológica y creo que bueno hay área social que es, que es de nueva creación. Entonces tenemos una nueva compañera que se llama Ángela, que es trabajadora social y que está aportando muchísimo al centro de la mujer. Entonces solamente para que sepáis que estamos aquí y que están las puertas abiertas siempre, todos los días de la semana e incluso del fin de semana casi. Y Guadalajara Media quiso conocer la opinión de diversas mujeres que se acercaron hasta el stand. Pues para nosotros el país es, un, es muy importante para nosotros y para toda la comunidad porque nos aporta um, cursos, nos aporta ideas, nos ayudan a solucionar problemas y toda cuestión de los arriendos, que alguna parte, persona esté necesitada, les, les colabora y todo. Y todas las inquietudes que tenemos nos las solucionan. ...sepaín es muy importante aquí en Molina y Aragón... ...estoy muy enterada de la obra tan excelente... ...que está haciendo esta asociación... ...y doy las gracias... ...por todo lo que podemos um, colaborar... ...o aprovecharnos de todo lo que ellas nos aportan... ...sepaín es muy importante para mí también... ...porque siempre yo he venido aquí... ...y me han ofrecido ayudas... ...y, y siempre he tenido las puertas abiertas... Y, y me han ayudado sobre todo en trabajos y, y muchas cosas que he necesitado. Y las chicas se han portado muy bien conmigo y además este, en, en documentación y, y lo que sea me han, me han ayudado ellos